Volvemos para este cuarto bloque, nos va a acompañar también nuestro compañero Facu que se suma para esta entrevista muy bonita. Invitado de lujo, te digo que tenemos, estamos con Cacho Beisa Recibimos con nosotros un que un montañista, que viene de subir el Everest y el K2 en la misma temporada, convirtiéndose así en el primer argentino que logra esto. Cacho, bienvenido. Y bueno, felicitaciones por lo que acabas de hacer. Muchas gracias. Nos decían el corte hace una semana, sí que o sea, me re... sí, hace menos de una semana que llegué que ya O sea que estoy acá. aclimatándome claro. Claro. Por suerte está fresco acá, digamos que no hay Tanta diferencia entre las montañas claro. y, y Mendoza, pero bueno mira ahí sí. vemos un poquito las imágenes ¿Cuánto tiempo te, te llevó llegar a estas dos cimas? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que demora esta excursión? Bueno eh, Me fui primero, digamos, a fines de marzo mm. Para la zona de Nepal Donde está el Everest sí. ¿sí? Eh, Una expedición al Everest normalmente demora Dos meses, ah. estuve Sí. Acampando, subiendo a poquito. Sí, la aproximación son más de 10 días. Ajá. De ahí en más eh, la aclimatación, Claro. varias subidas previas que se hacen hasta el ataque final a la cumbre. Sí. O sea, en total son dos meses dos de expedición. Meses estás ahí. Sí. Y después volví por suerte unos días a tomar un poco de sol, vino y asados acá en casa. Para recargar energía. Sí, fueron 10, 12 días, tampoco fue tanto. Y te volviste. Y a me ir? volví a ir pero ya a la zona de Pakistán donde está la segunda montaña más alta, que es el K2. Que son parte de las, las Seven Summits, no? eh, es, En realidad el Everest es parte de las Seven Summits, como Ajá. la más alta de Bien. Asia. sí Y digamos que en, dentro del circuito mon, mundial de las grandes montañas, uh -huh. tenés 14 montañas de más de 8.000 metros. Uh -huh. eh, ahí está, digamos, el, el, el, el, el Everest, el K2 y uh -huh. las que le siguen. El K2 solamente tiene 200 metros menos que el Everest. Uh -huh. Es un poquito más... ...difícil, digamos, técnicamente, que el Everest. Ah, ¿Cuál mira. es la, la diferencia sí. en esto? Porque se la conoce como las montañas, de las montañas al K2. Y uno puntualmente, el Everest es más conocido, popularmente. Sí, dice, wow, claro, el Everest. No dice, el Everest. Y, y K2 por ahí no está... Claro, la... ¿qué por tiene razón. diferencia del K2 y por qué no se lo conoce tanto? Eh, la realidad es que el K2 es una montaña muy poco ascendida, ¿sí? Sí. Eh, Por la dificultad que tiene, digamos, técnicamente, las pendientes de nieve, de hielo uh -huh. y de roca son mucho mayores que las pendientes del, del K2, eh, perdón, que las pendientes del Everest. Sí. Eh, entonces, muy poca gente, digamos, ha ascendido a la cumbre, a del K2. Ajá. De hecho, soy el primer guía argentino que ha guiado hasta la cumbre en el, en el K2. Ah, mira. Eh, digamos que mi función, digamos, en, en las montañas es trabajar como guía, lo mismo que hago acá en la Concagua. Claro. Eh, bueno, subí las dos montañas, por suerte, como guía. Eh, y es una alegría muy grande, no solo para mí, es una alegría compartida con toda la, la ah, comunidad de duda. guías de, de Mendoza, de Argentina. Guías, ¿cuántas personas llevas, por ejemplo, o en, o en esta oportunidad? ¿Con Mira, cuántos ascendiste? Eh, normalmente en el, en el Everest iba como cliente, fui como cliente particular de una sola persona, Ajá. que había estado conmigo en la Concagua. Okay. Eh, él me pidió como guía la empresa Madison, que es la empresa donde trabajo, uh -huh. que es una empresa de Estados Unidos. Eh, así que ahí fuimos uno a uno, que es esa imagen eh, que veíamos recién de Mamelucos Naranja. Uh -huh. Y en el K2, como son pocos integrantes por la dificultad que tiene la montaña, eh, en el K2 el grupo se redujo, quedaron solo dos mujeres en el grupo y yo quedé, digamos, asignado Ajá. a una chica en particular que es la eh, mujer de Estonia que ven ahí de, de, de, de amarillo. ¿Y, y esas personas quiénes son? ¿Otros grupos que se iban encontrando ahí? ¿o? Eh, en realidad los que están ahí en la cumbre con nosotros que Ajá. subimos a las 3 y 20 de la mañana, oh. muy temprano, eh, son los Sherpas que, bueno, son el apoyo fundamental de toda expedición. Vos eh, contabas en, en la nota que diste en Diario 1 Que fuiste el primero en abrir camino hacia la cumbre Porque no se animaban el, el resto y fuiste en el que re Claro, en realidad nuestra empresa en sí Como equipo de trabajo eh, Fuimos los encargados hay, hay varias empresas, digamos No tantas, 6, 7 empresas que, que trabajaron comercialmente este año el K2 eh, Pero nuestra empresa fue, digamos eh, con, el, con el apoyo de los Sherpas eh, digamos la empresa que instaló las cuerdas hacia la cumbre claro. ¿Sí? La vista ¿Qué? que tenés ahí Impresionante eh, ¿Sí? La verdad es que a mí también me llamó la atención Una vista que siempre soñé toda la vida uh -huh. Verla en vivo e indirecto, no en imágenes Eso es justo amaneciendo cuando ya íbamos bajando de la cumbre oh, Javier, ¿qué sentiste qué cuando llegaste a la cumbre? Porque me imagino que esto obviamente es un trabajo de mucho tiempo Mucho esfuerzo, mucha preparación pero ¿En algún momento te arrepentiste? ¿Sentiste que ibas a aflojar? ¿Cómo lo vivenciaste la parte mira, emocional? Mira, la realidad es que en una montaña como es eh, el K2, tenés que estar muy enfocado todo el tiempo. Claro. Eh, se trabaja mucho con eh, cuerdas en la seguridad, no solo tuya, sino en la sí. seguridad de quien vas guiando. Uh -huh. Entonces eh, vas muy concentrado todo el tiempo eh, viendo lo que pasa, lo que puede llegar a pasar, claro. eh, teniendo en cuenta los tiempos, hidratación, alimentación. Además también, eh, claro, vas pensando eh, sobre todo mucho en el apoyo de la familia y los amigos, que, sí. que todo el tiempo estás recibiendo mensajes uh -huh. y es lo que también te va ayudando a, a seguir adelante. Una motivación muy linda, pero la verdad es que cuando llegas a la cumbre se te se te olvida todo, te agarra claro. una emoción muy grande, uh, qué difícil Qué eh, sí. mezclado con el frío y, uh -huh. y bueno. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto? Eh, soy de Luján, entonces considero Vecino que, mío. Eh, ah. Claro. <risa> muy bien. Lo tenemos ahí en el patio, las montañas son el patio, claro. Tal vez de los 10, 12 años que voy a las montañas. Ah, ¿Desde esa edad ya te diste cuenta...? Que te atraía todo lo que tenía que ver con eso. Sí, y hace 24 años que trabajo en el, en el monte Aconcagua, en el Aconcagua. Claro. ¿Cuántas veces has subido la Aconcagua? ¿Llevas Cincuenta, la cuenta? 52 veces. ¿52? Una locura. It, Entonces, montón. bueno, eh, digamos que es algo a lo que... Estamos, estoy acostumbrado Es parte ah, de tu vida cotidiana Nos decías este, Que la familia por ahí es muy importante Recibir los mensajes, el apoyo Y cómo se lleva por ahí, el dijiste Dos meses, me tardó lebres vine diez días nada más Me volví a ir otros dos meses Cómo se lleva el, el extrañar por ahí tanto a la familia Bueno, la verdad es que Tengo una familia bastante Chica acá, pero muy, muy, muy Apegados todos eh, Mi hermana que me hace el aguante Mucho con eh, con cuestiones de, de mi empresa, eh, mi mamá y bueno, y la flaca sin duda que, que me banca. Eh... Eh, yo siempre digo que me conoció así, pero bueno, es como cariñosamente, porque la verdad que me banca un montón. Sí, sí. y bueno y, Que y tu me... marido se vaya dos meses al Everest <risa> bueno, no es que me voy a jugar al fútbol con los muchachos, no <risa> <risa> <Pero> <risa> que me voy dos meses a Nepal, <risa> sí, Te además, hace mucho el aguante. Además que ella ha ido conmigo a la Concagua, entonces... Ah, eh, ah, le gusta también. Eh, son los dos aventureros. Entiende, digamos, de qué estamos hablando y por ahí se preocupa un poquito, pero bueno, eh, claro. está todo bien por... El, por el momento bueno, está todo bien pues y supuesto. seguimos en carrera. Qué bueno que, que se puedan llevar ahora los teléfonos, ¿no? Porque me imagino cuando vos arrancaste, jovencito, era llegar a la cumbre y decir, bueno, no se lo voy a poder mostrar no a nadie, porque claro, no, no registro, voy a poder sacar una foto. Y, y ahora tenés el celular, puedes filmarte, traes registros recopados. La realidad es que, bueno, eh, hoy por hoy hay comunicación en todas las montañas, claro. pero en el K2 específicamente no había muy buena señal. Ajá. Eh, cuando empezábamos a ir a los campos de altura había mejor señal y en la cumbre saqué el teléfono para mandar unas fotos, puse sí. los datos, le alcancé a mandar un ah, mensaje. Había señalado a que ah, no te puedo mentira, creer. ¿Cuántos metros? O sea, escribí un WhatsApp, 8.600 metros. Ay, y, y le escribí un, un WhatsApp a mi mujer que decía solamente cumbre, carajo. <risa> y, y bueno, se, salió en algún momento, no es un, una claro. señal tan buena, salió en algún momento y fue la única noticia. Qué gracioso. Aquí. Pero bueno, llega a la cumbre un poquito de señal. ¿Qué era no. así, Yo en mi casa en Vistalba a veces no tengo señal no, y la a punta de la de la comuna de comuna del Everest es los WhatsApp. Qué locura. Es peligroso, Cacho, esto porque por ahí vemos unas imágenes, el descenso. Una sí, dice Uno sí. las subidas hay que tener precaución, pero en el descenso también... Mm. Bueno, el descenso en sí. realidad es donde ocurren la mayoría de, de, de los accidentes. Claro. ¿sí? Eh, la zona de, de Nepal, eh, diga, perdón, la zona de, de Pakistán, digamos que es la cordillera del Karakorom, hay cinco montañas de más de 8.000 metros. ¿sí? Eh, lamentablemente eh, tenemos, digamos, dos grandes montañistas eh, argentinos que, que han quedado en esa zona, Nancy Uf. Silvestrini, uh. Mariano Galván... Eh, Digamos que los recordamos siempre con mucho amor, cariño y respeto, son un ejemplo para, para nosotros. Eh, digamos que eh, llamo a colación como para eh, recordarlos y seguirlos, sí, claro. recordarlos como siempre. Pero bueno, es lo que vos decías, en el descenso es donde se producen la mayoría de, de, de los accidentes y es donde más enfocado hay que estar, sobre Va. todo en un día tan concurrido de gente como nos tocó a nosotros en el, en el K2. Bajan y va encontrando gente así por el camino. En realidad el tema es que hay una, una, una cuerda colocada, estamos todo todos ahí. conectados a la cuerda, claro. eh, que la instalan, en este caso la instalaron nuestros Sherpas, Ajá. Y, y de ahí en más el, eh, el tema es que para bajar necesitas rapelar por la misma cuerda, descender claro. por la misma sí. cuerda. Entonces hay tramos en los que hay tanta gente que no se puede. Claro, que quedas ahí por eso es que también salimos tan temprano, salimos sí, a las sí. 10 de la noche. Y bueno, pero con ciertas estrategias, como que llevamos cuerda extra para claro. instalar cuerdas nuevas para la bajada. Uh -huh. Y en fin, pudimos salir rápido de la montaña, por suerte. Tremendo, bueno, qué, qué interesante sí. el trabajo que sí, hacen. Sí, sí. Cacho, para cerrar, ¿alguna situación que...? Que nos puedas relatar algo anecdótico que te haya pasado en la montaña Que vos decís, de esto puntualmente no me olvido más Quizás una situación una donde pensaste que corría peligro tu vida o Algo anecdótico que siempre es lo que te preguntan Y vos contás ahí en los asados, por ejemplo <risa> Bueno, en realidad hay... Calcular que toda una vida en la montaña Historias tengo a, a, Podríamos charlar a, ahora a Podríamos hacer un programa de montañismo Pero... No, siempre En realidad siempre recuerdo o, o por ahí es lo que recordamos con amigos Que hemos estado en situaciones de... de, de mal tiempo en el Aconcagua 6.000 metros por ahí donde es el último campamento Donde el viento nos rompe todas las carpas Y ah. quedamos en la noche sin carpas Y situaciones Bien. que realmente Pueden llegar a ser... Eh, catastróficas de alguna manera Que nunca las vivís como tal Porque estás más preocupado en la seguridad Y claro. en qué es lo que se puede llegar a hacer Que nunca te termina De digamos, caer la ficha de, eh, de caer la ficha o, uh -huh. de, o de enfrentar La, la realidad, digamos claro. Pero bueno, eh, en el fondo también son historias bonitas porque uh -huh. eh, más allá de la crudeza de la montaña, sí. también te da esas posibilidades, digamos, de, de ver la, la vida de otra manera. Uh -huh. Entonces, Impresionante. Eh, bueno, bueno, el aplauso. Gracias. Gracias, Gracias, El primer argentino en la misma temporada en alcanzar la cima del K2 y del Everest Aquí con nosotros charlando un poco. Un lujo. Gracias, Cacho. Un Gracias lujo a tenerte a con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a irnos a la pausa escuchando música de Cerati que hoy estaría completo de años